Buenos días, hoy es mi quinto día de confinamiento en casa eh, Hoy me he encontrado una sorpresa cuando salí por la puerta para bajar al perro a la mañana y que estaba mi felpudo levantado, el felpudo de, mi, de la puerta de mi casa estaba levantado quiere decir que vino la señora de la limpieza a limpiar ¿Por qué? Se supone que, que tenemos que quedarnos en nuestras casas yo bajo porque tengo que bajar al perro y lo justo, lo que estoy diciendo estos días. Cuando hablo en serio, pues hablo en serio. Y, coño, pues hoy bajé a por agua porque mi edificio, el agua es de depósito, no viene por la traída de agua así paso de beber esa agua. Y punto, es a lo que bajé. ¿Y por qué la señora de la limpieza eh, tiene que trabajar hoy? ¿Por qué tiene que ir a un montón de edificios? tocar un montón de puertas, un montón de pasamanos, levantar un montón de felpudos y exponerse de esa manera para después irse a, a su casa, que seguramente tenga hijos, eh, esposo, eh, padres, más gente en casa que a la que puede contagiar. Hoy ya se murió, eh, ya vieron en la, en la tele eh, la noticia de que se murió un chaval de 22 años, que tenía complicaciones previas, sí, pero tenía 22 años. O sea, no se está muriendo solo viejos, como dicen algunos, mal dicho también. No se está muriendo solo gente mayor. Se está muriendo gente de todas las edades con complicaciones previas o no. Ha fallecido una, una enfermera de 52 años de Bilbao eh, el miércoles. Eh, ha fallecido un guardia civil de 35 años. O sea, vamos a tomarnos las cosas como hay que tomarlas y de esta vez poca broma, ¿vale? Eh, seguiré colgando vídeos en plan de cachondeo para pasar el rato porque me estoy volviendo loco encerrado en casa pero cuando hay que llamar a las cosas por su nombre se les llama y dejemos de ser idiotas, dejemos de ser tan irresponsables dejemos de mandar trabajar a la gente innecesariamente porque es que si no estamos saliendo a la calle, cojones, si no estamos... Eh, eh, manchando la escalera ni el portal ni nada para qué tienen que venir a limpiar pues el jefe de esa señora que eh, que haga un ere un erte como estoy yo que yo estoy en, en un ere ya con una nómina que tengo baja voy a cobrar un 75% que todavía no sé cómo lo voy a tramitar porque no puedo ir a la oficina de empleo porque eh, la oficina de mi empresa eh, todavía no mandó ninguna documentación y no, sé, y, y no sé si voy a cobrar a final de mes, no sé cuánto voy a cobrar, ni cuándo voy a volver a cobrar, ni cuándo voy a volver a trabajar. Coño, pues eh, se garantizó el gobierno ayudas para la pequeña y mediana empresa eh, para precisamente que no hagan trabajar a sus empleados en estos días en los que hay que quedarse en casa. Pues seamos un poquito responsables. Y, coño, si vemos que manchamos la, la, el pasillo de nuestra escalera, de nuestro descansillo, joder, pues salimos nosotros. Que no podemos salir a la calle, pero al descansillo sí, para pasar una escoba o, una, o un mocho, una fregona, ¿vale? Eh, se trata de ser un poco cívicos y ya esa costumbre de que nos den todo hecho, de salir y tener todo limpito y todo bien, pues, coño, vamos a hacer un poco eh, la vista gorda si vemos una pelusa o vemos algo porque es que no tiene que haber nadie fuera de casa limpiando la mierda de los demás cuando los demás no tienen que dejar mierda porque no tienen que salir de sus casas, ¿de acuerdo? Un saludo, feliz día eh, séptimo de cuarentena para algunos, el quinto para mí, porque me obligaron a trabajar hasta el domingo, y nada, eh, sed responsables, ¿vale? Venga, un abrazo a todos, chao.